Esa cultura que tenemos en Senegal, siempre hay que ayudar a las familias, sobre todo el madre y el padre. La pandemia a mí me ha afectado mucho. Me dolía mucho que no podía ayudarme mi madre, no podía ni mandarle dinero. Mi madre también estaba preocupada, muy preocupada. Como siempre en la televisión salía cosas graves, morro morro muerto. muerto, muerto yo nunca, opción que tiene a llamarle para que se dile que estoy bien, mira, no me pasa nada. Así que ella se está un poco tranquila, ¿sabes? Québrate donde no sales como mi madre, ¿sabes? Hasta el fin es madre yo. Bamba Santana no la feche su nombre. Tengo un hermano aquí, siempre cuando entramos aquí hay que va dónde tienes familia, ¿no? Quedaba con él viviendo seis meses, luego me fui también a empezar a buscar mi vida con mi propio conto, ¿sabes? Como que no tenía papel para trabajar, Así que me obligaba a salir a vender ambulante en la calle, los bares para sobrevivir. Para vender ambulante aquí siempre es difícil. Sabes, porque los policías no te dejarán vender porque dicen es ilegal. Quieren para qué hacerlo bien y pagar en un puesto o lo que sea. Nosotros no pagamos eso. Mucho que venden nosotros no tenemos ni papel para poder pagar impuestos para trabajar ni nada. Encima, lo que podemos hacer es de manera, lo que llaman los policías ilegal. A vender realmente no vale solo tener cosas bonitas. Tienes que tener un poco del truco, su manera de trabajar, su manera de vender, como yo. Soy bastante, no sé, simpático con la gente. Me gusta hablar y charlar y vacilar un poco. Yo nunca quería ponerme posto Yo siempre quería ir a andar, bar y bares, y buscarlo de es mi manera. Siempre yo salía con rollo, ¿sabes? Cantando y vender y hablar, charlar. y veces como algo con unas personas. Me gusta realmente, me gusta mucho. El COVID ha afectado mucho a cosas de venda de ambulantes, ¿sabes? Porque primero, si está cerrado en casa, nada, abre los bares y todo, estás en casa, entonces no va a salir a vender. Llamaba al ayuntamiento de Bilbao para pedir una ayuda así. Ellos me dieron una tarjeta para poder irme el whisky, para coger algo de comida así. Me cargaron 150 euros durante de un mes. Yo lo he cogido, pero podía seguir hace tres meses, pero yo solo lo he cogido un mes. ¿Sí? Y el cogimiento es muy difícil. Casi yo me vuelvo un poco loco, con mucho estrés, con... Mucha ansiedad también. Sí, muy mal lo pasó, ¿sabes? Estaba en casa cerrado, cantando, haciendo deporte. Sí. Y cocinar. Y... relacionar más que eso. a veces a mi hermano y mi sobrina y hablar un poco con ella, sí, claro. Hablaba en me dice, tío, ¿cuándo te acaba el movimiento? Te voy a visitar, ¿vale? Le digo, vale, pues bien. <risa> Tengo con ellos mucho, mucho contacto, sí. Porque el único familia que me queda aquí cerca son ellos. Así que, bien, esa parte me gusta, ¿sabes? Que no estoy solo, ¿sabes? que tengo que hablar con el mundo. Eso le voy a hacer a, tra a través de la música que solo canto yo de Baival. Realmente cuando canto dentro de los bifas, lo que siento ahí es algo fuerte que no le puedo explicar realmente. Yo me siento que no estoy ahí, segurísimo, me siento algo dentro de mí que me motiva mucho. Luego puede verme en un vídeos, me da un poco de risa que no me sabes. Eso creo que es mi fuerza. Yo cuando empezó a secarla y la, y la la, sí, es otra bamba, lo que siento yo, sí, la verdad. Yo siempre me encanta hablar con los chavales, los gente jóvenes como yo, porque yo creo que el mundo dentro de poco va a cambiar, porque tenemos muchos jóvenes que tenemos muchas ambiciones, que están contra la racista, contra muchas cosas. No puedo cambiar nada del mundo, pero el parte que estoy, o mi barrio, o mis amigos, así que voy a empezar a cambiarlo poco a poco con mi manera tenemos que abrir ver los ojos, tenemos todo para hacerlo como queremos, depende de nosotros. <risa>